Un poquito a la, a la gente Cómo se dio este encuentro acá Con Hugo Napoli eh, YouTube, cuando vos tenés Un, un nuevo suscriptor en, en el canal A veces, cuando a YouTube se le da la gana Te avisa que tenés un nuevo suscriptor Y te dice tal, tal persona Te sale el logo de la persona Si tiene un logo ahí Yo por lo general no miro Porque no lo conozco su canal. Y, Pero me salió Entropía binaria, decía, y, y un logo, y me llamó la atención el logo. Digo, a ver, ¿qué es esto? Y entré y vi que era un canal de YouTube que subía contenido. Y cuando entro a uno de los videos, digo, pero yo a este lo conozco. Esa, <risa> esa melena la conozco, digo. <risa> eh, este, este fue profesor mío. Hugo fue profesor mío en la UTU. Eh, yo tengo un excelente recuerdo. De, de él como, como persona y como profesor porque eh, me encantaba como daba las clases eh, no, no, es por, no es por el cahuete, o sea, realmente me gustaba mucho como, como tú daba las clases en el sentido de que explicaba bien como para una persona que no entiende, que realmente no sabe nada de informática que tenés que empezar a aplicable de cero eh, con, con metáforas con alegorías, decía, bueno, pero vos imaginate por ejemplo que el que el procesador es un rey y le da órdenes a, lo, a los demás componentes y todo así como para que una persona que de informática no sabe nada pueda, pueda entender. Entonces, eh, yo tenía un muy buen recuerdo de él como profesor y también como persona, por supuesto, y nos hemos cruzado otras veces en la calle y nos hemos saludado y todo, siempre hubo una buena relación. Pero está buenísimo haber encontrado así, de enterarnos así que los dos tenemos canal de YouTube y ninguno sabía. <ríe> así que, bueno, contactamos con Hugo y con Mel estuvimos charlando y todo para hacer esta, este video sobre seguridad de la información que nos parece un tema muy relevante, muy relevante. La gente no es consciente de lo que pasa en, la, en el ciberespacio con la información que, que dejan ahí. Así que bueno, de este video se va a tratar de eso. Eh, Hugo nos va a sacar un montón de dudas sobre el tema y lo vamos a estar haciendo un montón de preguntas, vamos a aprovechar que está acá por, y que es un profesor excelente para hacerle mil preguntas ¿Cómo sí, estás Hugo? Bien. Muchas gracias Maxi por esa introducción, sos un crack yo también tengo el mismo recuerdo de vos no, era, no es el caso de Maxi de los que preguntaban y no sabían nada y había que explicarle de cero porque Maxi es brillante estudiante tampoco pasar la mano por el lomo no es la verdad, es la realidad este, no, de verdad. es más, es de esa gente que enriquece cuando participa eso con total este, honestidad Totalmente así Y bueno, y gracias a, a ese buen relacionamiento Que había ahí Que podía haber sido otro El, el, el lugar de encuentro No un aula, sino otro lugar Era lo mismo, si iba a dar igual La buena onda entre los dos Y a mí me pasó lo mismo Empezamos a hablar con, con, con Mel Y sobre Ella posteó que es la anarquía Creo que fue así Y yo tiré ahí un, un breve concepto Pero chiquito ahí nada más no Y ahí empezamos a hablar sobre ese concepto y de repente me dice que tienen un canal de YouTube ustedes y que postean y no sé qué. Entonces voy a ver el canal y veo al Maxi. Y digo, Maxi White. Lo primero que se me acordé Maxi White. Ta. Dije, ta, no lo tengo que escribir. Y ella me pasó el teléfono y ahí empezamos con esa con esa onda. Está buenísimo el canal. este Y me alegra mucho este, haber generado, que se, se haya generado este espacio con ustedes. Está muy bueno realmente. Vamos a aprovechar a, a celebrar los, los mil suscriptores del canal de, de Entropía Ahí con Tertulia Mitaña, Lo mejor que puede haber pasado, así, de una Eso, Pero... eso sí. mismo eh, eh, Primero que nada agradecerte, ¿no? Que, que te hayas aprendido con esto Porque la verdad que están... Eh, o sea, y que celebres tus suscriptores, tus mil suscriptores Más de mil suscriptores Con el video este La verdad que para mí Creo que para el resto de los compañeros eh, un honor, aparte, mí está re bueno eso Un <risa> Sí, la verdad <risa> que... Y bueno, me gustaría que me cuentes Sos técnico, informático y aparte profesor sí. ¿Verdad? Sí Son como dos cosas que se complementan Que no todos lo pueden hacer Está, está bueno eso Quiero que me cuentes eso Y que me cuentes eh, Que me arranques diciendo Cómo nació tu pasión por lo informático Tienes que tener una pasión especial por eso una pasión que no sabía que tenía en realidad eh, lo, voy a hacer las dos cosas, esas que vos mencionaste, muy breves para no, no extender demasiado eh, cuando yo era chico, eh, yo tengo 47 años, nací en el 74 en el 84 más o menos, era muy difícil que un pibe de barrio tuviera una computadora era casi imposible que no había porque ahora, si nos estaba viniendo algún gurí de 15, 16, 17 años Va a decir, bueno, yo nací con una computadora bajo el brazo. con nosotros no. Entonces, ¿qué pasaba? Yo tengo familiares en el exterior y cuando esos familiares adquirían un nuevo producto tecnológico me mandaban el anterior a mí. Mi primo, Alberto Napoli, que ya aprovecho y le mando un abrazo, este, cuando, cuando se compró la, la, la consola de Atari 2600 me mandó el TV Game, que era una cosa inferior en tecnología pues estaba buenísimo. Yo recibí eso y no tenía nada y para mí era una tele... Fili, blanco y negro, en la TX-12, me acuerdo, jugaba con eso, con los amigos, ¿no? A los 10 años. Después se compró una computadora Commodore 64 y me mandó a mí el Atari 2600 con 150.000 cartuchos y no lo podía creer porque estaba todo laburizado en mi casa jugando. Teníamos 11, 12 años jugando con la Atari. Era imposible. Y aparte había un montón de cartuchos que acá ni siquiera existían. Habían en casas de canje y eso. Y cuando se compró la Commodore 128 me mandó la 64 a mí y ahí me explotó la cabeza. Eso sí que fue... Esa computadora es, si, si Apple inventó algo que es el amor por un cacho de plástico, porque en realidad, con todo respeto, es medio por ahí, o sea, lo que Steve Jobs le inyectó a la gente fue eso, ¿no? Amar a la computadora, me parece una aberración. Pero sucede a veces, sucede a veces, se despierta esa cosa de cómo quiero este aparato. Bueno, de esa manera empezó, y ahí empecé a aprender a programar, tenía 12, 12 años tenía más o menos y fue un privilegio ¿no? de la vida una cosa que me sucedió afortunadamente pues si no, si no hubiera sido así no sé si yo hubiera estado acá y por, esta, por estos caminos y después lo otro es que yo soy un técnico que enseña no soy docente, soy profesor profesor es alguien que enseña algo no importa qué pero yo no tengo el título docente lo que, lo que estudié fue informática hice cursos de informática varios y como un premio o como otro premio más la UTU me dijo, flaco, queremos que, o sea, yo fui a buscar trabajo a la UTU y me dijeron, queremos que trabaje como técnico, como profesor, por ahora no. Y tomé es, ese, ese ofrecimiento y me acuerdo que fue la amistad del primer colegio privado de la zona que se animó a contratar a un técnico, ¿no? Y bueno, me empecé a ir bien, tuve cuatro años ahí, cuatro años y medio, me parece que fueron. Y de ahí pasé a otros y trabajé en un montón de colegios de acá en la zona. Y hoy trabajo en la UTU, di clases en UTU también un tiempo. Y nada, yo trabajo en el Liceo IEP de acá de Pinar, en ciclo básico y, y, en, y en el bachillerato también. Y tengo varios cursos y estoy súper feliz. Aparte para mí, que, que no estudié para ser docente, sino para ser técnico, que me permitan entrar a un salón, a un aula y tener gurises de 11, 12, para adelante, hasta 17, 18. Y gente más grande todavía a veces... Para mí es, es, no sé, es un regalo de la vida realmente, es así. Complementaste lo que te gustaba en muchos aspectos. Sí, sí, exactamente. Bien. Hugo, bueno, sí. déjame decirle, decirle una cosa. No sé si vos opinás lo mismo que yo, Acá. pero yo cada día me convenzo más de que un título no significa nada. Porque vos no tendrás el título de docente, pero te digo, yo he tenido, no sé, cientos de profesores y vos has sido de los mejores, así Gracias. que no sé si vos opinás lo mismo, pero para mí un título no significa nada. Lo que pasa es que el título sin práctica no, no, no vale de mucho, sí sirve para conseguir tra ciertos trabajos, acceder a ciertos grupos y círculos, todo lo que vos quieras, pero yo he trabajado, no, no quiero desmerecer gente, he trabajado con ingenieros, por ejemplo, que te das cuenta que tienen cierta teoría, tampoco toda la teoría, y cuando van a trabajar como técnicos, deja mucho que desear. Entonces, y a veces tenés un ingeniero que está por encima tuyo jerárquicamente en un trabajo y vos tenés que guiarte por eso. Y el tipo de repente es tiene razonamientos que son obsoletos o políticas de seguridad que son peligrosísimas. Y vos tenés que estar diciéndole, pero te parece, porque mirá. Y cuando son buena gente los tipos, que de repente se recibió de ingeniero, pero no trabajan de eso y están supervisando y eso, te escuchan pero la mayoría de las veces hay un tema de ego ahí, o hay un tema de que, bueno, mirá, vamos a hacerlo así, y bueno, está, yo qué sé, te terminás yendo de ahí, a la larga, a mí me pasa eso, si no me gusta mucho, bueno, está está bien, pero termina otro técnico viniendo a ocupar ese espacio y a seguir esos, ese tipo de, de, de políticas, ¿no? entonces sí, capaz que significan en cierto sentido, pero en otro no, para mí la práctica es fundamental y la apertura de cabeza también, no, no por no por hacer lo mismo sí, o sea, siempre eso te convierte en un crack haciéndolo pues si uno aprende lo que estás haciendo entonces sí va por ese lado el título Maxi. ¿no? sí creo que poníamos pues, no, bastante parecidos sí. sí sí totalmente totalmente sí. aparte la práctica es lo que tiene de qué sirve tener un título si no a la hora de la práctica no o si sos profesor creo que es difícil ser docente también o que te que pueda llegarle a, a los o a los adolescentes y que te puedan entender, Eso es un plus también, porque lo vivo con mis hijos, hay veces que vienen y me dicen, no, yo no entendí nada, los profesores, mamá, no entiendo nada, y que te, que te escuchen, que te acepten y todavía que te entiendan, es un plus muy valioso, muy importante. Totalmente de acuerdo, sí. a veces que se complica un poco, <risa> también los planes de... de... Los planes lectivos de las asignaturas no están muy buenos. Problema a lo mismo lo de los ingenieros y todo lo demás. La gente que se que se sienta a, a preparar un programa lectivo para una asignatura, muchas veces tampoco está en el mejor lugar como para empezar a decir qué contenidos debería dictar el profesor. Ahí pasa lo mismo que el ingeniero técnico, pasa lo mismo con el, con el, no sé, la gente que tiene un cargo a nivel de, de la enseñanza y el profesor. Muchos profesores replanificamos todo eso, o sea, tomamos ese programa lectivo y decimos, bueno, la unidad 1 le voy a dar más o menos como dice acá, la unidad 2 y 3 no sirve para nada, la 4 está muy bien, la quinta hay que modificarla toda, entonces vos terminás con una replanificación, o sea, con una especie de espectro o fantasma de ese programa, más todo el contenido tuyo, eso también es un tema, entonces eso, si el profesor va a dar lo que exactamente le dicen que dé y no da resultado y no lo cambia, no obtiene tampoco un resultado distinto, entonces ahí viene el problema ese, esto es aburrido, no me gusta, muchas veces el burino estudia, ponele, pero muchas veces también pasa que el profesor no logra seducir con la asignatura, no, no logra con el conocimiento me refiero, no, no logra llegar y, y si seguís haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, vas a tener el mismo resultado siempre, y ahí es cuando viene, odio la física, odio la matemática, esto es una porquería, bueno, está de pegarle hachazo bueno. en la cabeza al pibe, en vez de en vez de buscarle la vuelta, después se producen esas cosas, ¿no? Mutilamos como ciertos deseos que se, que se producen ahí con las asignaturas, con, ¿no? ah, me gustaría, yo que sé, ser astronauta. Bueno, está, si tenés un muy mal profesor de física, estoy seguro que no vas a hacer nada, astronauta. <risa> no se va a tener Bien. a hacer otra cosa, claro, yo que sé. Totalmente. Bueno, no sé señores, pero yo quiero empezar con las preguntas porque tengo muchas que me mandaron, otras que este, plantearon en el Facebook, otras que me, bueno, me van a surgir, igual que a, que a Sergio y a Maxi, que le van a surgir en el momento. este Pero yo quiero pasar con la, con la pregunta. Esperemos estar a la altura, vamos a ver. Bueno, empezamos con la pregunta. Yo me anoté unas cuantas y voy a ir por la primera. Bueno, a ver. A ver. Eh, Se ha dicho eh, que por los celulares te espían, ¿no? ¿Esto tiene sentido para ti? Eh, ¿qué, ¿Qué opinión te merece esto? ¿Es cierto esto? Sí, en parte sí. Eh, no siempre, pero en parte sí. Vamos a ver cómo, cómo, cómo explicarlo de una manera también comprensible Android no te espía eh, directo, o sea el sistema operativo que tenés en el teléfono no te espía no hablo de Apple porque Apple es de código cerrado iOS es de código cerrado entonces, ¿qué quiere decir eso? que vos no podés abrir al sistema operativo que tiene un iPhone para ver qué tiene adentro y cómo hace las cosas que hace se sabe que funciona bien un iPhone y nada más, pero no se sabe cómo hace las cosas en Android sí, vos tenés todo el código a la vista y si sos programador Bajás ese código, lo estudias y decís, acá hay una brecha de seguridad, acá hay un problema, esto no está bueno, esto se puede optimizar, y Android se nutre de todas esas contribuciones de gente que como nosotros se junta para mejorar las cosas, ¿no? este, Así, es, es una comunidad enorme, no solo Google está atrás de Android, sino que es una comunidad muy, muy, muy grande que además hace lo que se llama Forks, toma el código de Google y le quita cosas que no están buenas, ¿no? Les quita, por ejemplo programas que son invasivos para el usuario. Entonces vos tenés un Android descafeinado, que es el que hace la comunidad, y tenés el Android que todos conocemos, que es el que hace Google. Pero hay dos problemas con los teléfonos. Uno son los asistentes, Alexa, Cortana, OK Google, todas esas cosas, ahí sí, ahí sí, funciona de esta manera. Los, los asistentes de los teléfonos, envían a los servidores de, de una empresa que hay atrás de eso, en este caso Google, pero en el caso de los iPhones se lo envían a Apple, trocitos, pedacitos de audio, partes de audio, además están cada tantos segundos eh, escuchando, el, eh, a propósito, el, el, el, el, con el micrófono del teléfono para ver si vos decís, ok Google, o Google buscame la receta de no sé qué, entonces, si tenés, una aplica, si tenés un asistente en el teléfono que está monitoreando tu micrófono cada tantos segundos para ver si dijiste una frase o no la dijiste, quiere decir que sí. Eh, Google te dice que no hace nada con esa información, pero en realidad estás mandando tu voz, tu timbre de voz, tus palabras, lo que sea que, que hagas, eh, los estás prestando a Google para que Google eh, solucione, para que mejore su producto, su asistente. Por ejemplo, pasa con Siri, con el con todo. Pero hasta ahí la confianza en Google puede ser bastante grande y podemos no preocuparnos del todo. Yo lo que hago es desactivar el asistente. A mí no me sirve agarrar el teléfono y decirle, ok, Google, yo, yo abro, lo desbloqueo y busco. Así es como me manejo. Yo, la primera recomendación es desactivar los asistentes de este tipo. ¿no? Pero después hay otro problema que es 10 veces más grave. Cuando vos instalas Facebook en el teléfono, Facebook tiene acceso al micrófono. Y en especial Facebook, no Facebook, Messenger, todos los productos del de ahora llamado meta que antes se llamaba grupo Facebook, es lo mismo Instagram, Facebook, Whatsapp, por eso yo no uso Whatsapp, al, al Whatsapp lo tengo metido dentro de un contenedor que si, si, si después quieren hablamos de eso también, lo tengo en el teléfono pero encapsulado ¿no? como dentro de un container, que no, el tipo no ve nada hacia afuera de eso, no quiere mirar y piensa que está en un teléfono nuevo de por vida entonces no accede a los contactos, pero en realidad Facebook se especializa en esto, en espiar, en, en quitar datos, en asociar datos de gente sin que la gente sepa. Y esto ya ha pasado un montón de veces y ya ha habido un montón de problemas con, con Zuckerberg y con, con su empresa, ¿no? Entonces, el otro problema son las aplicaciones que instalamos. Si vos te instalás, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo bien, bien rudimentario, instalás un nivel, ¿no? Un nivel de burbuja en el celular, que, que hay... Que vos lo pones así en celular y te sale una burbujita acá que te indica si esto está derecho o está torcido. Y esa aplicación te dice que va a acceder al micrófono. Lo que hay que pensar es, ¿para qué querés acceder al micrófono vos? No, no te dejo, no. Decirle que no. Porque Android, en cierta forma, te protege y te dice, esta aplicación va a utilizar el micrófono. Permitir, no. Entonces, si, si la gente instala, instala, instala y no, no está razonando bien lo que está haciendo y simplemente quiere ese, ese esa aplicación y la instala y le da para adelante y dice mira qué bueno que está la cámara que me instaleo, o el nivel, o no sé, la calculadora, o la linterna que me instaleé, o lo que fuere. Bueno, lo que, lo que está bueno es ir a revisar cada tanto eh, los permisos que tienen las aplicaciones dentro de Android y ver quién usa el micrófono y te vas a encontrar con cosas ahí que no vas a poder creer, o sea si bebe, la calculadora está usando el micrófono, ¿cómo puede ser? no Entonces desactivarlo, decirle, no, no, no, lo mismo con la cámara, lo mismo con el acceso a los datos, eh, va por ahí, entonces sí, claro que te espían, y te espían y venden tus datos, y además les sirven los datos por un montón de... los datos son valiosísimos hoy en día, entonces sí, pero no es que Android te espíe, o que Google te espíe, es que si tenés el asistente, el asistente precisa de ese recurso para funcionar bien y ahí vos estás mandando tu voz, ¿no? y tus palabras, nadie te va a decir a vos eh, ¿capturamos todo esto con el micrófono? ¿deseas mandarlo a los servidores de Google o no? no, no se van y chao, ya está y lo hace Microsoft también, lo hacen un montón de gente, así que es eso y creo que las aplicaciones son más dañinas todavía y más peligrosas que los asistentes, o sea que para mí fuera los asistentes y, y, y, y revisar los permisos de las aplicaciones, ¿no? Uh -huh. Es que mucha mucha gente eh, descarga cosas y me, y me incluyo sí, O sí. sea, permitir, permitir, permitir Y a veces no tenemos ni idea de lo que estás permitiendo también También me han llegado, me, me preguntaron esto porque me han dicho Porque yo hablo una cosa delante de mi celular y de repente en Facebook ¡plac! me aparece si quiero hacer un viaje o me salen sugerencias O eh, de ese estilo de cosas O sea que si nosotros activamos... Eh, eh, eh, lo que dijiste el asistente el, bueno, no el asistente el asistente, de voz? El, asistente vale. el asistente abre un montón de ventanas a que te estén espiando ahora sí, sí, claro. eso no sí. es eh, violación de la privacidad de la persona no y esto lo hablamos con Maxi la otra vez tuve una conversación linda con eso porque hay dos temas el asistente necesita ese recurso tuyo para funcionar primero que nada segundo que nada hay un contrato todas las aplicaciones tienen, que uno tiene que aceptar, todos dicen, ¿aceptas? no sé Sí, sí, sí, sí, acepto, dale, dale, quiero, quiero la aplicación, dale, dale, vamos, vamos a aceptar todo, y ahí te dice todo, entonces se cuidan, y hay, hay todo un marco legal de, de, de protección a las empresas, también a la gente, porque a la gente le cuesta mucho más reclamar por la vía legal, si, si nos pasa algo a nosotros tenemos que poner un abogado, tenemos que tener tiempo, tenemos que dejar de trabajar para hacer eso. Pero Las empresas tienen un grupo de 30 abogados trabajando todos los días en casos de esto. Entonces, eh, hay un conjunto de reglas que uno acepta y ahí viene la legalidad del asunto. Es inmoral, es antiético, pero es legal. Entonces, no hay más remedio que, que, que asumirlo. Entonces, hay que tener cuidado nada más. Hay formas de combatir todo eso y formas de zafar de todo ese mundillo. Sí se puede pero hay que aprender a hacerlo, entonces no estamos como muy preparados, ¿no? Siguiendo, siguiendo el hilo de esto, no veía uno de tus videos que hablabas justamente de la privacidad y eh, ponías un ejemplo eh, de un atentado que hubo, para poder acceder a los datos de un teléfono es muy complicado, no te dan así, así nomás, porque las empresas mismas tienen el derecho de privilegio de, y te llenan de papeles y no, no se puede. ¿Hay precedente de alguien que haya podido desbloquear por medio legal un celular? No lo sé, pero yo, yo lo que lo que pienso es. Si el teléfono. si el teléfono fue interceptado por un organismo de seguridad, ¿no? gubernamental además de, de, no es por ponernos con piranoicos pero de la puerta para afuera como le pasó a, a Apple con el FBI eh, justamente eso que vos comentás Mel capturaron el teléfono de unos, de unos, de unos terroristas que habían matado gente, habían matado minusválidos habían, metido, habían emprendido contra un, una reunión de gente discapacitada Uy, es, lamentable ¿no? Más allá de la posición política y todo eso, el hecho fue bastante lamentable porque murieron, murieron, murió gente que no tenía nada que ver. ¿no? Está. Este, pero entonces se encantó los, los, los tipos cuando, cuando, cuando se dieron a la fuga después de, de haber propiciado toda esa, esa, esa, esa masacre, digamos, eh, se dieron a la fuga y trataron de romper los celulares. Y lo, los mata los terminó matando, el FBI los terminó matando. No sé, el FBI o la, la fuerza eh, notable que estadounidense, de, de, de, policial, no sé quién fue. Ahí. Listo. entonces Se incautan los celulares y ahí el FBI dice que precisa un, este, un permiso especial de la empresa Apple para eso. Entonces busca el permiso en Apple y Apple dice, no, porque si en realidad yo vulnero la seguridad de este iPhone, ¿qué va a pensar la gente? Que ante cualquier demanda del FBI yo voy a violar cualquier solicitud y cualquier este, no sé, acceso a la privacidad de cualquier persona que tenga iPhone, entonces le dicen que no, supuestamente, Apple le dice que no, y supuestamente Hoy aparece como parte, supuestamente con WhatsApp también, claro. como pasó con WhatsApp antes de ser de, de, de la empresa que es que ahora, exacto o sea, no me acuerdo qué relajo, hasta en, hasta en Brasil había pasado, por ejemplo, con un relajo muy grande, y quisieron acceder, y la gente por creo que había sido por violación, que habían violado a una niña, no, acá no damos información ninguna, no me importa, busquen ustedes lo, como se les cante, busquen, no sé, hagan su trabajo, nosotros, la, la seguridad de WhatsApp es eh, inviolable. En la época, no, ahora lógicamente, se mueve todo diferente. Tal cual. El tema es, ¿realmente el FBI no tiene mecanismo para desbloquear eso? Yo, personalmente, no lo puedo creer. No puedo creer que dependa de otra empresa para entrar a un iPhone o a un teléfono con Android. ¿no? Porque, de hecho, pasó que una empresa israelí, supuestamente, trabajando para el FBI, dijo, está, está desbloqueado. ¿Que los tipos tuvieron que hacer un montón de cosas para desbloquearlo? Sí. Hasta, en, literalmente, rebanaron el procesador con el, con el teléfono andando. O sea, tomaron, tomaron el mismo teléfono. O sea, dejaron el teléfono ese en cuestión aparte y tomaron varios modelos del mismo teléfono y empezaron a hacerlo funcionar y hacerle pasar un haz de luz específica por el procesador mientras lo iban rebanando para ver qué zonas se activaban, para ver cómo había que hackear el procesador, para, o sea, hackear el hardware, ¿no? No, no, no el software, no los programas, sino el teléfono en sí, hasta que lo lograron. Y digo, Y el FBI no podía hacer eso. Entonces, a mí me late de que lo hacen igual, pero nos venden toda una, una, una cosa que, que está bien, porque uno le puede decir a la gente, sí, lo vamos a hackear y ya está. Está bien, es el FBI, no es Anonymous, no, no es un grupo de hackers. Es el FBI, tiene que guardar esa, como esa imagen, pero en realidad a mí me parece que le habrá pasado la información de cómo entrar al, al, al, al, al cómo entrar al programa, y pero está, vos decís que los lo, lo hackeaste vos son un capo. Y sí, Entonces el FBI queda como tremendo capo y la seguridad de, de Apple sí que es inviolable. Con una actitud gana los dos. Exacto. Pero en realidad. No queda como un género porque era como que respeta la seguridad. Bueno, lo violaron porque nos hackearon. Exacto. Pero está, no fue como culpa nuestra. Exacto. Creo que es como una cortina, ¿no? No, no, no hay nada que no sea sí, hackeable para sí. mí, yo qué sé. Yo, yo creo que tampoco, no hay nada que... De hecho, ahora está pasando mucho también, bueno, nada que ver, ¿no? Pero WhatsApp, WhatsApp está siendo muy hackeado. Eh, gente que, bueno, yo te lo comentaba, ¿te acuerdas que estuvimos hablando? Eh, a una amiga le pasó que le hackearon el WhatsApp y no hay forma, le mandan un mensaje que cuando lo abre no está y automáticamente le cierran la cuenta de WhatsApp. Y en la empresa, eh, en la empresa que, que, que tiene su chip, le dicen que no puede, no puede hacer nada, que compre otro chip. Y ha comprado cuatro chips ya y todos se le bloquean, pero la empresa no puede hacer nada. Reinició el teléfono de fábrica, hizo todo lo que tenía que hacer, pero nada, le digo, tienes que tirar el teléfono a la basura y comprarte otro. Qué raro eso, no, no logro entender bien qué le pasó, pero sí, pero entiendo la situación. Lo que pasa es que no hackean WhatsApp, sí. lo que pasa es que usan a WhatsApp para hacer correr programas dentro de una computadora con el tema de WhatsApp Web o dentro del de teléfono, en el caso este, que como no son descargados desde la Play Store o desde una tienda, tienda por decirlo de alguna manera, confiable como F-Droid, que está de código abierto, por ejemplo, es bajado de por ahí. Es una cosa que está en un servidor que no se sabe ni, ni, ni qué es, ni a qué apunta. Entonces te dan un link, un enlace. Te haces clic en el enlace y ese enlace automáticamente hace que se te instale una cosa y una vez que se te instaló es muy difícil eh, desinfectar eso, ¿no? decir si, Como vos decís, Mel, eh, esta amiga tuya lo reinició a valores de fábrica y todavía el problema persiste. Capaz que le infectó la tarjeta SIM. Yo no sé si se puede hacer eso no lo sé, sí. pero tiene toda la pinta de que ese software no sé, está en algún lado del teléfono en, una, en la tarjeta SD, capaz que está el celular, no sé, habría que estudiarlo el celular la verdad que sí bueno, tengo te voy a hacer otra que la, hice, la hizo eh, alguien en Facebook a ver, a ver y hace una introducción <ríe> Estaría bueno saber si lo que hace uno en su dispositivo móvil, ya sea ingresar a su cuenta de banco y transferencias, pueden ser los verdaderos motivos de estafa, ya que existen versiones varias que dirían eh, que, lo, que hay supuestos códigos este, que tendrían ellos mismos para clonar cualquier pantalla u otros dispositivos. Este, bueno, y después pregunta, ¿podrían ser acciones de alguien internos? Eh, mm. O sea, que trabajan, en, ¿se puede hackear, eh, hackear a alguien de un, de, de un banco o algo? ¿Puede hackear tu cuenta? ¿Puede sí. tener acceso? Es difícil porque hay es, existe un, un procedimiento que se llama encriptación de los datos las empresas están reguladas por normas, sobre todo las financieras, ¿no? Otra vez. Eso es lo que se dice, pero puertas adentro nunca se sabe bien qué es lo que sucede. De hecho, las empresas financieras tienen productos obsoletos porque los pagaron hace no sé cuánto tiempo atrás y, y, y siguen funcionando y como funcionan bien, pasan los años y siguen este, en la misma historia, con el mismo software obsoleto en informática, un día o unas horas de, de, de, de edad de, en, en algún procedimiento pueden resultar fatales. O sea, estar actualizado quiere decir estar minuto a minuto. Y si hay una empresa que te está diciendo que tiene un software que hace 20 años que se hizo y como funciona espectacularmente bien, no lo cambian, entonces es un tema de negligencia. Ahí hay puntos de seguridad vulnerables. Eh, pero después está lo otro, por ejemplo, Whatsapp. Y, y, y las aplicaciones de, de, de, de para financieras ¿no? las aplicaciones de Visa para el celular, las aplicaciones de Mastercard todo ese tipo de OCA, todo eso encriptan sus conexiones el tema ahí es desde qué redes te estás conectando al servicio, por ejemplo no es lo mismo, tener, no es lo mismo conectarse desde un teléfono que desde una computadora por ejemplo, ¿no? el teléfono es mucho más vulnerable en ese sentido, o sea, no el teléfono en sí pero la información que viaja eh, a través de una red wifi del teléfono Es mucho más eh, vulnerable que una que viaja a una computadora Sencillamente porque vos la computadora tenés en tu casa No es porque la, la computadora sea mejor como dispositivo a nivel de seguridad Vos esto lo llevas a la, yo qué sé, por ejemplo a, a, Te vas a como una, una no sé, a un, a un lugar, a un shopping center Vas a la plaza de comidas y te conectás a la red libre de ese, de ese centro Libre no, pero es, es una red gratuita y te conectás y navegás. Pero ahí vos abriste el Facebook, hiciste transacciones desde con, con eBrow, con la, con, la, con la aplicación de Oca, lo que fuere. Y de repente es tan fácil clonar una red wifi y poner... Vos, mirá, cualquier persona que tenga este conocimiento, eh, sobre todo de redes, puede ir con un teléfono a Burger King y hacer una red wifi con el teléfono que se llame Burger King. Entonces la gente se va a sentar ahí y va a decir, "Ah, me voy a conectar acá." Y uno se te va a conectar a esa red. Te estás conectando a un y... teléfono en realidad. Y ese teléfono te hace de puente entre esa red e internet. Entonces vos, yo sé yo, voy, me conecto y noto que estoy navegando. Pero hay una hay alguien en el medio de mis comunicaciones. Eso es en informática se llama Men in the middle, hombre en el medio. Hay alguien que se está quedando con todas las solicitudes que yo hago y con las que recibo. Y hay programas que, si fuera solo eso, no habría problema, pero hay programas que te ayudan a leer toda esa información que pasa por ahí. Entonces, no es que hackee... Pues las guan... contraseñas, por ejemplo, entonces? Sí, sí, claro. Las contraseñas de acceso a determinados servicios, tus hábitos de navegación. ¿Tu cuenta de banco? ¿Cómo? ¿Tu cuenta de banco? Sí, ¿Tu sí, redes sociales, sí, y todo? sí, sí, exacto. tus redes sociales, todo, todo puede ser vulnerable. O sea, que otra recomendación es no conectarse a redes que vos no conozcas quién está detrás. Red abierta, no sé qué, no. Por más que lo de abierto suena muy bien y uno tiene toda una filosofía del código abierto atrás y todo, es muy distinto una red abierta que un código abierto de un programa, ¿no? Este, para mí es otro, otro tema, otra recomendación es no conectarse a redes de cibercafé, ni, ni, ni redes de por ahí de aeropuertos ni de plaza de comida, ni nada. Lo da, la conexión por alto es mucho más segura. Si, si vos necesitas usar internet en el teléfono mientras estás comiendo una hamburguesa, bueno, apaga el wifi y conectaste por la red de Antel y ya está, por Ancel o por Movistar, que es mucho más seguro eso. Este, por, ahí viene el tema de los hackeos, ¿viste? De, de, de gente que se mete en el medio y espía. ¿Qué, qué, eso es. ¿Qué, qué, yo quiero qué decir, decir de... una, una cosa porque no, no, no sé bien a qué iba apuntada la, la pregunta que hizo el, esa persona de Facebook, pero yo, yo que trabajé en un banco... Eh, los empleados teníamos acceso a información de la gente. Muy bueno. Eh, sí. Eh, eso es bastante peligroso. Uh -huh. Eso es algo que veo bastante mal. Eh, si bien vos no podés hacer nada solo, sin permiso, pero con que pero... dos personas te pongan de cómplice, te pones de cómplice con un gerente y ya está. A mí lo que decía Mel. El, eh, cuidado con eso. Porque además otra cosa, sí, claro. eh, los, los bancos ahora, por, por todo el tema de la, de la de las leyes de lavado de activos y todas estas cosas que inventaron, eh, vos vas a un, un, a un banco y tenés que llenar un formulario y te preguntan todo, pero te preguntan hasta, hasta qué comiste en la mañana. Entonces, dando todos tus datos ahí. Yo qué sé, la, la dejo ahí nomás. Eh, sí. Es, es un tema, es un tema de. Te la dejo picando. Mm. Es tremendo, es verdad. Por eso nosotros no podemos decidir en quién, en quién confiar. Si yo voy a la médica uruguaya y me pide todos mis datos, capaz que no se los quiero dar porque viola mi privacidad, pero si no se los doy no me atienden o no diagnostican correctamente. Pero el problema es que si después esos datos van a parar a un servidor que se cae a pedazos y que los hackean, dicen, ¡ay, nos hackearon! No, no es que nos hackearon, es que vos no tenés la seguridad mínima como para empezar a pedirle a la gente esos datos. Entonces, antes de pedir datos tenés que tener la infraestructura necesaria. Es ese es el, el, el mea totalmente. culpa y, y, la, y, la, y la cosa La introducción que tienen que hacer los ingenieros que están trabajando eh, Atrás de empresas como sí. esas ¿no? es decir, Bueno, ¿qué estamos haciendo? Acá? Haciendo títere de, de, de, un, de, un, de una política empresarial No, así no, no se puede trabajar Hay un tema también de falta de personalidad Y falta de, de, de, de carácter o de, o, de, o de impronta Como para llevar a cabo ese tipo de a Llevar a cabo ese tipo de cambio ¿no? Si la persona se limita a obedecer y bueno, y hay que hacerlo así, y bueno, está, y la seguridad se cae a pedazos, después no, no digas que te hackearon, porque en realidad, no hay, ¡ay, me hackearon! No, no, vos no protegiste a la gente. Sí, sí, sí. sí. Claro. Se hace la víctima, como dicen. Exactamente, la sí, la víctima, siempre, sí. siempre viene sí. bien ese papel, Ay, me hackearon! Que era como, como que loco. una entidad superior me invadió, no, loco, no, sea malo, claro. Vos sos un marido. Claro, exactamente, exactamente. Esperá, claro. Pero lo que voy a esto, por ejemplo, el tema de la información, ¿no? ¿Cuáles son los diferentes usos que pueden dar de mi información? Sacando la, el, la parte de marketing, ¿no? Que, que como, como habíamos hablado, por ejemplo, dependiendo de, de lo que vos hablas en tu casa y eso, eh, da, eh, das pie, por ejemplo, para que te venga, te ayudan ofertas, ¿no? De, de cualquier índole, de, de, yo qué sé, estamos hablando de que se me quemó la lamparita de casa y de repente entro y tengo diferentes tipos de proveedores de lamparita. Pero para qué otro para qué otro para qué, para qué mis datos personales pueden servir a otra persona aparte de eso, por ejemplo. Bueno, lo que pasa es que sacando los fines de marketing es difícil explicarlo. O no sé, no sé. Lo, la mayor parte de, del interés de las empresas es justamente esa, ver cómo, cómo decidir elecciones gubernamentales, que pasó con Facebook. O sea, ¿a quién ofrecerle qué y de qué manera? Si a mí me ofrecen a un candidato que yo no voy a votar, o si yo no voto porque voto anulado, en ese caso a mí no, no me estaría generando nada que, que, que yo pueda devolver después, ¿no? Pero si a mí me dan la posibilidad de elegir según mi criterio de sensibilidad y yo qué sé, me hablan de la manera que en, en la cual yo entienda y, se, y muestran como una imagen de empatía conmigo, entonces me están haciendo acceder, a, a ciertas cuestiones, por ejemplo, a elegir un candidato, por ejemplo, a comprar un par de champiñones. ¿Te están induciendo? Claro, te están induciendo, exacto. Es eso mismo. Claro. Va por ahí, Sergio, porque si existen otros otros fines, no los conozco honestamente, pero sé que... La, o lo otro poner la... es capaz que, eh, no sé, pero eso ya no sería algo tan como a nivel empresa, sino a nivel individual, por ejemplo, capaz que yo te... te, te... Eh, me importan tus datos porque capaz que sos una persona adinerada y me importa tu, tu, tu caja de ahorro, lo que vos tengas. Entonces capaz que ahí hay un interés más claro. económico y personal que capaz que lo otro lo utilizan más para marketing. Sí, pero también para inducir ideas que es lo peligroso, ¿no? Porque así nacen las... Antes para hacer una revolución, eh, antes de esta era técnica o tecnológica, la gente tenía que tener hambre de verdad y, y sentir en serio que había una injusticia, entonces salía. Pero hoy vos podés inducir, inducir, inducir hasta que copás un lugar o, o salís a hacer un, no sé, un desastre por algún lugar, siendo justo. o injusto. Como decía el ministro de propaganda nazi, ¿no? sí, que decía claro. una mentira repetida mil veces. Se convierte en una cosa creíble. De verdad. Claro, claro. Sí. Totalmente. De verdad? Sí. sí, Hablando, sí, sí. Eh, estaba fijándome también, vi, vi varios videos en tu canal. Gracias, me. Eh, no, hablaba de. El, el, yo vi los videos de ustedes y están notables. Muy buen centro para, para, para, aprender sobre debates y para y para reflexionar ahí la tertulia mitadina, está notable. Muchísimas gracias. Por favor. Hugo. Nosotros, yo, yo, también estuve viendo tu video y me, me de gustó De corazón, mucho. de corazón. Muchas gracias. Arriba, arriba. Las miniaturas tuyas este, están buenísimas. Me gusta, <risa> me gusta el, el inicio del canal, está muy bueno eso. A lo que me refería que en uno de tus videos hablaste del de robo de, de eh, celulares mm. y cómo eh, eh, bloquearlos o cómo eh, activarle cierto, determinadas cosas. Creo que, que cuentes un poquito. Sí. Esa parte. Ese es otro tema que. que del cual hay que tener cuidado porque estamos preparados para cuando nos roban el celular sin que nos demos cuenta o cuando lo perdemos pero no estamos preparados para un robo a mano armada por ejemplo ahí, ahí viene el, el problema eh, vos con el celular si vos te enterás que lo perdiste dos horas después de haberlo perdido vos tenés un montón de recursos Android te da un montón de herramientas gratuitas que están espectaculares vos podés hacer un montón de cosas con el teléfono a distancia mientras esté conectado a internet el teléfono, ¿no? qué es la gracia que tiene un teléfono. Si no lo conectas a internet, es como que no puedes hacer mucha cosa. Entonces, el, el que te lo roba, va a tratar de desbloquearlo. En el caso de que puedas desbloquearlo, lo va a conectar a internet en algún momento. Si lo reinicia a valores de fábrica, eh, antes de conectarlo a internet, no hay tu tía. Ya está, ya fuiste. Pero lo bueno es que eliminó todos los datos de tu teléfono. Eliminó todos los accesos a cuentas, las, las contraseñas guardadas, todo. Eh, perdóname que me fui un poco por las rama, capaz. Me, ¿Me puedes recordar la, el tema de la pregunta, Mel? Se hablaba eh, sobre eh, el tema de, hablando de seguridad, el robo de celulares y cómo puede, qué herramientas puede utilizar eh, claro. una persona que tenga el teléfono para hacer determinadas cosas Bien. con el celular, ya sea encontrarlo, o buscarlo, rastrearlo. Bien. Vos tenés herramientas narrativas en el teléfono, herramientas que ya vienen pensadas para eso. Google te provee, por ejemplo, una herramienta que es cerrar sesión en todas tus cuentas de Google a distancia. O sea, vos te enteraste que te robaron el teléfono, no sabés bien cuándo fue, pero fue hace un rato. Bueno, vas a una computadora de confianza, iniciás sesión en Google, en Gmail, en Google Drive, en donde sea. buscas en Internet, este... El, hay un ahora no me acuerdo bien cómo se llama, pero hay un, hay, hay un, un espacio que te brinda Google justamente para eso para que vos cierres sesión remotamente eh, lo puedes hacer desde Gmail también. Eh, vos, vos abrís tu Gmail en una computadora, vas hasta abajo del todo en lugar que dice detalles. ahí te abre otra ventanita y vas a otro enlace que te presenta la ventanita y ahí le das cerrar sesión, cerrar sesión en todos los dispositivos donde lo tengas abierta la sesión. Muy bien. Eso lo que hace es impedir que la persona acceda a tus correos electrónicos, a tu material compartido por Google Drive, a tu canal de YouTube, etc. Pero no impide que vea tus fotos. Entonces vos, con el mismo asistente en línea de Google, puedes decirle que elimine todos los datos del teléfono también. Y con el mismo asistente puedes decirle que lo bloquee. Hasta ahí, eh, esas son las herramientas nativas que tiene Android. Tiene otras herramientas también que, que apuntan a la seguridad y demás, pero esas son como las más notorias, ¿no? Pero después, eh, vos tenés otras, otras herramientas que te dan una mayor, eh, un mayor control sobre la situación. Por ejemplo, la, hay, una, hay, hay una empresa rusa llamada Kaspersky, es una, una firma de antivirus que sobre todo se especializa en, en Windows y ahora, desde hace unos años, en Android también, que son excelentes los tipos, son, para mí son los mejores. ¿no? Eh, lo que te permiten es prenderle el micrófono al teléfono y escuchar las cosas. Vos vas a, un, a la página web de Casperky, si tenés un usuario creado, eh, te metes en tu sesión de usuario, hay un coso que llama Encuentra mi dispositivo, que es el mismo que en Google, pero nada más que es de Casperky, es de otra empresa privada, eh, le decís prenderle el micrófono y empezás a escuchar, la página web te permite escuchar el audio que está eh, capturando ese micrófono, entonces vos escuchás conversaciones, te permite prender las cámaras también y filmar, te permite sacar fotos, te permite subirle el volumen al teléfono y hacerlo sonar y que no pare de sonar. Google también te permite eso. Entonces vos, después que te roban el teléfono o después que lo perdiste, tenés un montón de, de, de herramientas que te ayudan a, a, no sé, a causar cierto daño o a, o a inmiscuirte eh, en, en el espacio del otro y tratar de sacar datos de ahí para ir a la policía o yo qué sé, o lo que fuera. Pero... Todo eso cambia cuando te, cuando te asaltan en la calle y te dicen dame el teléfono, dame la contraseña de ingreso y dame la contraseña de esto y lo otro, y te lo reinician ahí, ya no tenés más remedio. Ya, ya no, todo eso que te acabo de decir ya no sirve, ya no se puede, con un restablecimiento a, a, a opciones de fábrica, ya no se puede hacer. Uh -huh. Bien. Si quieren, si quieren más detalles sobre cómo actuar para cuando le roban el. Un, te roban un celular o le pasó a un familiar, a un amigo, lo que sea, en el canal de Hugo, entropía binaria. Eh, creo que es el último video, eh, o al menos hasta el momento en que estamos haciendo este, este, este video ahora. Eh, se llama so Sobre el robo de celulares y ahí está bien completo, un video de 20 minutos que explica bien. Me gustaría, eh, Hugo, que nos cuente por qué el nombre, Entropía Binaria. Ah, y, bueno, sí, muy bueno. Y gracias por eso que escuchamos. Sí, sí. Dale. sí. ¿Si lo escuchas más? ¿Si ¿Eh? no lo escucha? ¿Aguá? No. Sí. Ahora, no. Todavía no. Ah, eso debe ser los hackers. Yo te digo, está abriendo la boca, está llevando, está, está giles, los Illuminati son. ¿Lo sabías? Así. Yo sabía que ¿Sí? puede hablar nada. Está hackeando. Hasta el zoom, está hackeado. ¿Qué es ¿No se escucha nada? Para atrás, para atrás Hasta el FBI y nombrado, así que. Se está es en Ahí la... es ahora, flaco? Ahora ya lo vemos, lo vemos ahora. Le cierran el canal, no sé, le matan al perro. <risa> ¿Seguro? ¿Para qué la boca? A ver, ahora, ¿ahora sí? Ahora sí, ahora ah, sí. con los claro. Estamos todos <risa> en la misma bolsa, estamos todos puestos. Sí, estamos todos. Sí, sí? está rodeado? Sí, porque nosotros le hacemos la entrevista, o sea, nosotros vamos a cambiar también. Sí, ¿sí? aparte ustedes levantan polémica todo el tiempo y todo, están haciendo pensar demasiado a la gente, está, hasta, <risa> hasta mi <miléis> ley <risa> dentro de la bolsa, todo. Ojo, ojo. <risa> <risa> se no, <va> <risa> no se, no se sabe <risa> no. no nadie. No se nadie. Y esa es la buena, pero está bárbaro, está genial, está genial. Está genial la ¿está grabando todavía no? Sí, sí, sí. No, yo sí. ¿Eh? Ah, bueno, para, con, una, sí. con una pausa que no sé si, si decir cómo hackear un banco te lo, como te lo digo vale. Sí, sí, lo, lo sacamos, lo sacamos. ¿A qué es que barra, que tío, tío. Tío. Pero mira Sergio, no es si, sí, está en Netflix el robo bueno. a, la, a este a este coso argentino, a este al banco de Río, explicado con lujo de detalle, por lo mismo tipo que la afanaron que hay en Uruguay y te explica todo cómo hicieron y todo y que fueron en encarne y salieron. Ta, no, no puede ser que no, a nosotros no. Pero está bien eso que decís vos también, después lo cortamos. Eh. Pero ahora pero ahora social, a uno que trabajó en el banco, a uno que ah, está preguntando como hackear y un técnico informático, ay, ay, ay, una persona de los medios como vos está está está. Estamos armando un, un franquete en acá con los dedos. Es complicado. Ah, no, pero grabe, me sacó otra vez. Pásame mi corazón por privado. Es que estoy interesado de salir adelante. Claro, salió adelante, claro. La verdad es que no. Mirá, tipo, mirá. Mirá con tengo las manos, mirá. Y no es hacerme nada con las manos. Nada, la, bien, bien. La, vale la no, cara. Pásame, pasame la, la, pasame la receta ahí. Estoy cansado ya. <ríe> bueno. Vamos a la escena que estamos, estamos trabajando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 Aunque usted no lo crea. Bueno, habíamos sí, pero quedado aquí nos ibas a contar, hubo, sobre el nombre. ¿Por qué entropía binaria? A ver, contanos, ¿qué es entropía binaria? Bueno, eh, entropía tiene un, un significado para la física que no es el que, que yo quise darle al canal. Eh, que lo descubrí después. Lo que pasa es que entropía es como un desorden, es como un caos previo a como a la selección, imagínate que son, yo lo interpreto así, es como un gran caos en donde hay mucha información o muchas cosas ahí en la vuelta y vos elegís una sola, vos tenés la posibilidad de elegir una sola de esas cosas. Entonces, el gran caos, puede sonar soberbio esto, pero de, de, de corazón que no, no, no lo pensé desde ese lugar. El, el, el símbolo de entropía binaria, el, el, el, el simbolito, el iconito, el logo, es el logotipo de Atari dado vuelta, y ahora sí que me van a, ¿sabe qué?, me la van a dar, a decir, ah, me... Claro, porque el logotipo de Atari son eh, dos líneas curvas y una recta que van hacia el mismo lugar, no sé qué quiere decir eso en Atari, Yo lo que, lo que se me ocurrió es dar vuelta a eso, y hacer de cuenta que desde ese caos baja un solo tipo de información, un solo mensaje que es el de entropía binaria, Ese es este, eh, se puede tomar de una manera muy soberbia también, ¿no? pero, pero no, no es, es como que escúchame a mí que tengo la verdad, no, no, no es por eso es, es, es la búsqueda del lugar de expresión, es decir, mira esto puede que te resulte válido también eh, viene por ahí y binaria para que no se confunda con otro tipo de entropía, por ejemplo con la entropía a nivel químico, físico lo que sea, binario es como ponerle entropía informática, pero me gustó más binario eh, entropía de cuando, cuando leí entropía binaria lo vi más como como unos y ceros sí. binario eso. Que tiene... eso lo vi eso. más por ese lado y entropía tipo ordenados entre unos y ceros eso mismo eso es lo que lo, eso es lo que yo entendí es que esa es la idea es como un gran caos de unos y ceros eh, del cual surge una información ordenada y organizada que va bajando para quien la quiera tomar es una cosa así la, la idea este. ¿Y el de tertulia Armitania, ya que estamos hablando? Opa, el entrevistador se le entrevistador. Está bien, no no, no, no, no, es simplemente por compartir una sí, misma afinidad. Empezamos, por, ¿no? empezamos, a tirar, empezamos a tirar nombres, y tiramos tiramos varios nombres, pero, pero el, el que le gustaba a uno no le gustaba al otro, y, y así, no me acuerdo creo que yo dije algo, algo de anarquista, no me acuerdo si Tartulia anarquista o una cosa así había dicho yo, y, y Sergio dijo algo de, algo de ermitaño, pero no me acuerdo exactamente qué fue, eh, no sé, no me acuerdo. Eh, reunión ermitaña, no sé, algo, no me acuerdo cómo fue que dijiste, Sergio. Y, y después, como, como, la, como la... ¿Viste cuando entraron bolsetas, cuando hacen la fusión así, quedan queda sí, uno? Sí, sí, sí. Me encantó a mí. <ríe> y, y ahí juntamos los dos, los, dos, los dos que habíamos pensado y, y quedó Tertulia Tertulia, era, era tertulia. Que, tertulia y, fue y, lo, que, lo que había tirado Maxi, creo, si no me equivoco y era lo que lo, está que, la base era Tertulia ta, Tertulia qué? Tertulia anarquista, Tertulia ya empezamos con base Tertulia te excelente. Viste, ta, no, que, ahí va, Tertulia anarquista no, suena feo la gente se va a asustar <risa> a ver, lo que no, no saben se van a asustar tertulia, tertulia, la ter claro, tertulia ermitaña, porque tipo son personas, ¿viste? Tipo bichos así, en, en Ermitaños que hablan, pero resulta que, que quieren expresar el al afuera, ¿me entendés? Capaz que de una pantalla o algo, de a los bichos, ¿viste? De su casa, se expresan. Como estamos ahora. Y sacan la claro. información. Exacto. Claro. claro. claro. Eh, eh, porque son reuniones, pero además, con, además pensando así, son reuniones que hacemos, pero sin salir de nuestra casa. Claro. Así que son reuniones entre ermitaños claro exacto sí, está, sí, está, está excelente es un entre las sí a mí me encanta el logo. Y mucha me encanta gente nos el nombre ha dicho que, le, que le gusta mucho el nombre sí acá, sí, hay, un, llegamos, acá hay un aparte hasta cae cae bien no Así, pa, a ver, sí. ver curiosidad no no puedes pasar por por ahí sin ver qué es no no no eh, está buenísimo eso a mí me, me, me encantó me encantó es que todos somos un poco ermitaños también que nos queremos queremos nuestro lugar claro exactamente y a lugar es lo armitaño. Bueno, yo a, quería hacerte una, una pregunta, Hugo, con respecto a la. Vos, cuando bajas una, una aplicación, sí. eh, eh, si bien, claro, nosotros, a ver, nadie lee los términos y condiciones, nadie lo lee. Vos pones siguiente, siguiente, acepta, acepta, acepta, acepta. Ahora, si, si quisieras leerlo, eso está, está en un idioma que no se entiende, o sea, es, es un idioma legal, ¿no? Eh, eso te hecho a propósito, ¿verdad? Sí, o sea, sí. Para que nadie lo lea. Vamos, vamos a empezar eh, sin, sin, levantando centros sin arrancar pasto, ¿no? De la cancha. Vamos a empezar bien, porque <risa> esto va a terminar <risa> así como... Va a terminar medio... medio. <risa> con una pata quebrada va a terminar... El, el tema sería que las empresas necesitan eh, explicitar correctamente todo lo que va a fluir por ahí y los términos y condiciones legales, las cosas a las cuales vos estás sujeto, a las cuales se obliga la empresa, etc. Hasta ahí está bien. El problema es que después resultan siendo 114 páginas en letra tamaño número 6 y en un, en un lenguaje entre técnico eh, para, para las leyes y técnico para el tema de, de, de, de la electrónica también, ¿no? Entonces, nadie entiende nada. Vos empezás a leer y decís... Nosotros, la empresa tal, le aseguramos que tus datos van a estar a salvo, pero, y ahí empieza todo un manifiesto de no sé cuántas páginas, y todo el mundo baja, baja, baja, desliza y aceptar Debería ser mucho más sencillo, deberían tener dos contratos, por ejemplo, el contrato pequeño y el contrato extenso. Si vos sos un abogado, querés ir al contrato extenso, me parece muy bien. Es lo mismo que hablamos hoy. Sí. Hay mucha gente que me dice, ah, pero ¿de qué me sirve que Android sea el código abierto si yo no lo puedo entender? No, vos no, pero una persona que lo entienda te puede ayudar. A, a ver cómo funciona, qué es lo que hace, por qué lo hace. Esto es lo mismo. Nada más que tenés que conseguir a la persona. Tenés que, tenés que contactar con un abogado que lea todo bien. Le vas a tener que pagar a esa persona. Vas a tener que estar un rato. Si por cada aplicación vas a hacer eso, te vas a quedar de financiado y aparte no vas a instalar nada en el celular. entonces eh, sí, es, una, es una cosa así. Es como muy grosero ¿no? con la gente eso. Darle a la persona una cosa que no entiende, para que la acepte. ¿no? Entonces el interés está en que la entienda que, o que la acepte. tiene que mandarlo al traductor todavía. Y sí. Que vendría a ser el, el juez que te traduce ahí. Exacto. No entonces no sé, como, como, como, como ignorancia o como dislexia, no saber lo que es el, el término jurídico-legal, termina cayendo en, en los intereses de Sí, o simplemente porque son muchas páginas, pasa, pasa y dices sí. aceptar. Vos bajas la aplicación no, y tira. querés usarla. Seguro. No, que capaz que te puedes tomar la molestia de leer para tratar de interpretar, pero ahora si sí, hablan en, en un lenguaje técnico legal, o un lenguaje capaz que es co corporativo, un lenguaje colequial de, de cómo se llama, de cómo funciona la aplicación a nivel eh, internet, a nivel... Ahí sí, ya sí. te pierdes, o sea, claro. claro. <coughs> por supuesto. Ahí cae por ignorancia, cae por, por no saber. Por eso, para mí, el interés está puesto en que aceptes las cosas y no en que las comprendas demasiado. Ellos tienen que poner todo eso porque legalmente la ley les exige. Pero ellos lo que quieren es que vos le des siguiente, siguiente y dale, ya está. Y cuanto más mejor, porque ellos, si, si tienen, o sea, ellos, la empresa que está atrás de, de ese tipo de software, si tiene acceso a tu información y todo lo demás y si puede utilizarlo. Capaz que te está vendiendo la aplicación, te, te está generando un, un, un ingreso de dinero porque vos pagaste la aplicación. y Después está generando un montón de dinero más que vos ni te enteraste con tu información todavía. Entonces es como que desde el lado de, de la empresa no sé si se van a tomar eh, el trabajo de que vos entiendas todo para que después digas que no. Entonces mejor atiborrarte de información y que le des siguiente, siguiente y chao. Sí, claro. Una cosa que he escuchado también, por ejemplo, disculpe que, que corté de de la información, que se venden paquetes de información, por ejemplo, eh, voy a citar un ejemplo, eh, hay una empresa X de telefonía celular que le pide información a otra, que le vende cierta información de cierto número de usuario, que, que ellos agarran y, y llaman por teléfono para eh, ofrecer su servicio, por ejemplo, no una compañía le compra cierta información a la compañía B y, a la, y la compañía A le ofrece a los, a los de la compañía B ciertos productos a la compañía A. Es totalmente cierto. No sé si eh. Sí, Sergio, totalmente cierto. De hecho, se hace, y podemos citar nombres de empresas conocidas. Eh, Habitab lo hace, si quieren después esto, de no sé, como quieran ustedes, lo hace también este... Sí, todo, todo. Lo hacen, sí lo hacen. Compran información, el grupo disco también compra información. Eso hay como, como fundamentarlo. A mí me pasó de, de, de, de caer en ese en ese tipo de... Concretamente me pasó esto. Di mis datos en Habitat hace como 20 años atrás y enseguida empezó a caer publicidad. Qué casualidad, ¿no? Después me pasó lo mismo en el disco di mi, mi información y me empezó a caer publicidad de otras empresas enseguida. ¿no? Entonces, hay un tema de ese. Eh, y es más, eh, ¿te acordás la época, Sergio, donde, donde las cadenas de mail eran súper importantes, donde la gente si, si fluía información a través de los mail Yo fui invitado a participar en, en eso por un compañero de trabajo que me dijo, mira, tengo gente que anda en esto... Este, la idea es reenviar correos electrónicos y, e, Incluyendo un montón de direcciones en el, en, en el campo de respuesta Entonces vos, en, en el con copia A Ahí tenés que meter a toda tu base de datos que tengas Dale, dale, dale Y por cada dirección que, que se considere válida O sea, que, que no sea un destino inalcanzable Vos recibís un 0,0001 ¿Eh? dólar O 0, 0,00 no sé cuánto Dijo, no, no, mira yo no estoy para esa. Digo, no. y, yo, y yo ahí no estaba en la informática. Eh. Yo tenía, no sé, 25 años, 26 años, y no, no, no, como hablábamos hoy, no sabía que iba a terminar en esto. Y ya ahí tenía uso de razón, como nos puede pasar a cualquiera de nosotros, no precisas ser un informático para acceder o, o para negar. Claro, la, la famosa cadena esa que hacían sí, antes. Sí. No a mí me pasó. hace lo que a mí a hacer me pasó. Uno, Ah, ah, vamos a hacer un, un retroceso para los millennials que no saben nada. El eh, Hotmail antes no eh, eh, era como ahora, que tenía Facebook y ponía fotitos, antes chateaba, con, chateaba por Messenger y, te, y abría todo, era todo reprimitivo, re ¿no? contaba estaba bueno. Y después a veces te aparecía tipo eh, en, en Hotmail, te, entrabas a Hotmail y te aparecía, por ejemplo, le, las cadenas con, con una cantidad de personas que estaban ahí. ¿no? eso es lo que estás diciendo sí, sí, que te decían yo lo hice ahí va, ahí, te... y, y, y me pasó me manda este mail a, a, todas las, a todos tus contactos que el iconito se te va a poner azul o que vas a recibir o que los niños de África van a recibir pues decís, niños de África, ¿de dónde? ¿De África es un continente, papá, ¿qué me estás diciendo de los niños de África? ¿qué niños de dónde? o no sé, o los maestros rurales de, del mundo y decís, no, o, o va a cerrar Hotmail va a cerrar, si no haces esto y no se comprueba que tiene actividad, es una empresa que tiene una actividad del 800.000%, o sea, eh, bueno, esos son todos eh, timos, no se puede considerar estafa quizá pero sí timos, entonces, recaudan información, recaudan información, recaudan direcciones de mail, y después pueden mandar promociones por ahí, la idea es um, claro porque antes las la, la, la propagandas, ¿te acordás que aparecieran cuando entrabas o a internet, aparecían al, al borde? Claro, claro, claro. Al costado de... Marito. Claro. Te aparecían al costadito de la... Vos entrabas a, a internet Y te aparecía por ejemplo, en, al, al costado todo de la pantalla así te aparecían, por ejemplo, propaganda que te decían No entre porque, eh, porque son virus Exacto O sea, existían eh, existía. esas cosas Tipo no entran a la página de ahí el costado son virus Que puede ser que, que sean también Pero existía todo ese tabú Y también en Hotmail había una, una parte que te aparecían ciertas propagandas y eso y después el mail directo, ¿no? A vos te mandan un mail porque tienen tu mail, entonces te mandan para, para que compres cosas o para que accedas o sea, no, tienen nada para no, no, no, no. Tiran el nada, calderín nada. y si sacan sacan Seguro. Tienen cantidad de hotmail, bueno, eh, ofrecerle pantalones a todas estas personas y bueno, una vaca para comprar. Exacto. O también estafa, ¿no? Porque el que compra datos no, no tiene que presentar credencial de buen ciudadano. O, o de buena persona, o, o, o, de, o de tipo, viste, U humanamente muy, con unos valores muy elevados, vos compras información porque tenés el dinero para hacerlo, y después capaz que haces estafa, capaz que mandás a toda esa gente un mismo mail que dice, el bro está solicitando cambio de contraseña, eh, porque ha sido, no sé, por X mantenimiento, o porque usted no puede tener la misma contraseña más de, no sé, un mes, más de seis meses, entonces, todas las personas que tienen contraseña de hace un año no, no, van, van a tratar de, de, de, de solucionar. Si vos pusiste la contraseña de ayer, capaz que decís, ah, no importa, yo ya la puse ayer. Pero alguien va a caer de ahí. Y cuando caiga alguien van a tratar de, de sustraerle datos, ¿no? Eh, clonan una página web, por ejemplo, la página web de Banco República, la página web de Amazon, la página web de Wikipedia, lo que sea, que bueno, Wikipedia no tiene sentido, pero clonan una página web que no es. Que no corresponde con la URL, no corresponde con el link, con el enlace que vos esperás. Por ejemplo, no es www.brow.com, no sé si es así el, el dominio del Brow. Es www.brow.com y vos te morfas que es eso, entras, pones todos tus datos y ahí ya, ya fuiste. Y si tienen la gentileza, te hacen iniciar sesión en el Brow como para que vos digas, no, no sospecho, Le, te hacen un pasamano con el Brow, pero ya se quedaron con todos tus datos. Entonces... Sí. O sea que hay un no, o sea, millón... como, como, como hicieron una pantalla, ellos por atrás eh, pusieron, por ejemplo, eh, la contraseña y eso, y ahí te, te pasa. Como por ejemplo, una vuelta a, eh, uh -huh. a mi mujer fue gracioso porque le digo a, a mi mujer, no me, me pasó de una, en Facebook una página de, de, de adultos. ¿no? Y agarré y le digo, che, era lo que me llegó acá, mirá. Mirá cómo. Y decían que tenía que ingresar con Facebook, ¿no? Yo ni burro ni perezoso, la agarro y pongo mi, mi, mi, mi hotmail y pongo la de contraseña, anda la put que te paga. Claro. Y, ¿no? <ríe> ¿Y vos sabés que cuando doy inicio, inicié la página? Claro. O sea, que era una página pública. Claro, claro. O sea, que era una página pública. Ingresé claro. Ingresé, putié, viste, la contraseña, puse una puteada, diciendo para que la lea, que sepa sí. que no soy pelotudo y digo a la negra, mirá la contraseña nueva que tengo <risa> y ahí usted da cuenta que es una pantalla está buena eso ¿Te, te pueden dar una página que es pública que vos no la conocés porque no, son, no, no, no está en la parte de la masturbanda Entonces, <risa> no. te ponen eso como que algo VIP como que algo VIP vos pones tu dato y crees, crees que no se sé, te van a entrar entrando en un lugar donde entra todo el mundo Tienes razón o sea que miles de millones de formas como que te, para que te entre y te vulneren sí. todo, tus redes sociales, tu cuenta de banco, nah, tu nah. celular, tus contactos, te hackean todo y y el celular ahora que podés poner WhatsApp eh, en varias en varias aplicaciones Si acceso, una persona tiene acceso a tu teléfono, tiene ingreso también de, de poder eh, clonar la de, tu cuenta. De, como, de, eh, Claro, tu cuenta de, de WhatsApp o algo. Y de, de una computadora, ¿te pueden hackear el, el WhatsApp? ¿Pueden entrar a tu WhatsApp? ¿Te, lo, ¿Te pueden cerrar la sesión? ¿Pueden entrar? Bueno, esa es una de las que más me gusta. Esa es, una, es, es esa sí me gustó. Esa, esa, Todas las demás tuvieron buena, <risa> pero esta, esta es como está. La frutillita de la torta, mira. Depende, depende. Depende de la seguridad que vos tengas en la computadora. Por ejemplo, eso del celular... Vieron que los celulares son aparatos en donde yo hago clic y accedo a cualquier cosa. ¿no? Clic y ta, y clic y ta, y, click, y todo como un dedito, ¿no? Pin, pin, pin, ya está. En el tema de la computadora vos podés evitarlo eso, porque si son aplicaciones web, aplicaciones en línea, y vos no utilizás la funcionalidad de los navegadores de recordar contraseña para este sitio, si vos tenés que poner, primero pasa, todo pasa por poner la contraseña cada vez que vas a iniciar sesión, en Facebook, poner la contraseña que hay que hacer iniciar sesión en el Brow, todo eso. Pero como es más cómodo recordar contraseña, darle, darle, decirle al navegador que recuerde tus datos cuando vayas a ingresar a ese sitio, entonces vos podés hacer lo mismo, lo convertís en un celular al ordenador. Clic y ya estoy en el bro Clic y estoy en Facebook. Y estoy adentro de Facebook. Entonces, primero eso, no usar ese método. Si no usas ese método, está bastante protegida ya. Segundo, dependiendo del sistema operativo, vos tenés mayor o menor vulnerabilidad. Con Windows, es, no es una, Windows no es una buena elección para temas de seguridad. Sí para videojuegos, sí para otras cosas, pero todo lo que tiene que ver con seguridad, Linux, eh, Windows no, no, no es el sistema operativo más adecuado. Es vulnerable, precisa de un antivirus, hay un montón de problemas ahí. Las, las herramientas propias que trae para protegerse son deficientes, y esto, esto es, podemos eh, ir a páginas independientes que hacen... Eh, comparaciones entre los antivirus y vas a ver que el antivirus de Microsoft recién ahora está empezando a quedar en lugares decentes en una lista de, de, de, de en un ranking por ejemplo en un orden ¿no? pero históricamente fue un producto patético muy mal hecho realmente eh, que no sirvió para nada era mejor que no tener nada pero en realidad entre no tener nada y tener eso había muy poca diferencia entonces lo siguiente es si usaste Windows, no usar cuenta de administrador, que es lo que usa Medio Pueblo. Una cuenta de administrador es una cuenta que te, en donde te dice toques y que nunca te pide una contraseña para nada. ¿no? Vos este, querés instalar algo, lo instalás. Querés hacer esto, querés borrar algo, lo borrás. Cuando el sistema operativo te pide una contraseña para instalar o desinstalar algo, entonces no estás usando una cuenta de administrador. Y eso es lo que está bien. Mucha gente confunde. Es mi máquina, por lo tanto soy administrador. Sí, pero no uses cuenta de administrador para el día a día. ¿no? usa una cuenta normal que te pida la contraseña de administrador, que como vos la sabes, se la das y listo. Otro tema es la suite de seguridad que utilices, si usas Windows de vuelta, tenés que tener un buen antivirus, que te deje la máquina eh, ágil y que además te proteja, en serio. Y ahí volvemos a Casper, otra vez, oh, hay mil, está el Panda, está hay uno chino se llama 360 Total Security, que es buenísimo también, eh, está, hay uno que es... este que es estadounidense que es Panda Panda Total Security creo que es que es liviano y es buenísimo y hay uno que es ruso que es Kasperky también eh, son livianitos y son, son polenta pero después está también hay otro tema que cuando vos prendas la computadora no vaya al escritorio de la computadora que te pida una contraseña para iniciar sesión en el sistema operativo entonces si vos tenés todo esto que estamos diciendo lo, no lo tenés activo sos un blanco Hiper, mega, fácil para cualquier hacker de poca monta, digamos. Para cualquier delincuente que sepa informática. Pero si vos asegurás todo eso, es muy difícil, aún con Windows y todo, muy difícil que te hackeen. Después, si buscas una, una especie de seguridad a nivel paranoica, tenés que usar Linux. ¿no? Eso es así. Linux ya viene preparado para eso. El 95% de Internet funciona gracias a Linux. No, no, se, no, no tiene... Eh, mucho mucho andamiaje acá en las computadoras de hogar y todo eso pero las redes el sistema operativo de redes es linux no es mac ni es windows los, los servidores los servidores de microsoft corren sistemas linux adentro no corren windows microsoft facebook tampoco amazon todos lo, los servicios a los cuales nos los comunicamos todos los días netflix todo eso funciona sobre linux este, lo que pasa que es un sistema distinto que hay que entenderlo nada más ¿no? y es código abierto este, en, en los 90, se muy, Microsoft hacía muy, muy mala propaganda de Linux, Steve Ballmer, que era uno de los, de los CEOs que tenía Microsoft, no era eh, Bill Gates, Bill Gates es el hombre que está atrás de todo eso, pero hay gente trabajando para él, incluso los CEOs de Microsoft, no. Él, él no ocupa cargo de CEO de Microsoft, de, de, de gerente general, él está como un orientador, es la empresa de él, pero él lo orienta, Steve Ballmer, que fue uno de los, de los CEOs más agresivos que hubo contra la comunidad de software de, de software libre publicó, o hizo publicar y dijo un montón de barbaridades una fue si vos usas Linux estás colaborando con el comunismo por ejemplo, eso, eso me acuerdo perfectamente había hasta un afiche de eso Después decía Linux es cáncer este, no, hay, no hay peor manera de trancar los negocios que, que, que con esta basura y cosas así, ¿no? un, un tipo muy, muy agresivo y muy enojado contra todo eso de colectivo y todo eso de abierto, ¿no? Bueno, por eso mismo, porque es una competencia directa. Eh, así que no. Todo, todo depende, de, depende. Las computadoras, si están bien configuradas, no son fácilmente hackeables. Para nada. Este. Bien. Eh, sí. Yo qu quiero, quiero hacerte una, una, una pregunta con respecto a Windows, porque. Claro. Eh, sé que eh, no te gusta Windows y está bueno no. aprovechar este espacio da, para tirarle unas bombas. Pero, pero ¿cómo ves? ¿Cómo claro. ves el hecho de, de, de lo que hicieron a partir de, de Windows 10, de que lo ofrecieron gratis? ¿Por qué Windows ofrece un. un ¿Por Microsoft, perdón? Ofrece un Windows gratis. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la estrategia ahí? Lo ofrece. En realidad no es gratis. Lo ofrece, ofrece la actualización gratuita. Si vos, tenías la, sí. claro. si vos tenías Windows 7 comprado, por ejemplo, Microsoft te ofrecía Windows 8. Eh, la actualización a Windows 8 si tenías Windows 8 comprado te ofrecía la de 8.1 si tenías el 8.2 te ofrecía el 10 y así con el 11, siempre así eh, Microsoft no puede nadie, ninguna empresa tecnológica puede ah, perdón, perdón pensé que era, era una voz de una persona eh, ninguna empresa tecnológica puede mantener productos obsoletos sobre todo con, el, con el, el, el nivel, la cantidad de usuarios que tiene Windows que es impresionante, o sea eh, vos vas por ahí y ves máquinas con Windows generalmente. Es raro ver una Mac y es raro ver un Linux por ahí. Entonces, el mercado, así como Android tiene el mercado tomado por el cuello a nivel de, de comunicaciones telefónicas, eh, Windows tiene tomado el, el, el nicho del, del, del uso de ordenador a nivel doméstico, ¿no? y, y empresarial también, salvo los servidores. Eh, no pueden mantener productos que van, que van siendo obsoletos. No pueden dar soporte, no les da la, la vida para hacer eso. Las vulnerabilidades son cada vez mayores. Por ejemplo, yo conozco gente que a, hoy en día utiliza Windows XP o Windows 7 porque funciona bien. Y ese es un problema grave. Por lo que dijimos hoy de las actualizaciones, las actualizaciones son minuto a minuto. No son en decenios. De Una actualización en un decenio es totalmente reprobable. Las actualizaciones tienen que ser día a día. Y si se puede, hora a hora o minuto a minuto. No se puede utilizar un, un sistema operativo que dejó de tener soporte por el mismo creador en el año 2015, por ejemplo. ¿no? no se puede hacer. Entonces, los tipos tienen que forzarte a que vos actualices. Tienen que decirte, ahora la onda es Windows 10 y Windows 11, no instales otra cosa. Por eso te hacen actualizar. El problema es que cuando actualizas, no ellos no lo hacen con criterio. O sea, la empresa Microsoft no lo hace con criterio. No se fija la máquina que tiene Maxi o la máquina que tiene Pepito... A ver si soporta este sistema operativo y cómo se lo instalamos para que esa persona siga beneficiándose de un sistema operativo que funcione más o menos bien. No, va toda la carga, las actualizaciones, todos los, los gigas y gigas de información y manejate. Queda mal y después tenés que ir a un técnico o tenés que usar una computadora que es una carreta, que es lo que pasa a Windows generalmente. Este... Sí, porque eh, a medida que va actualizando, acaba vez van dando peor. Claro, <risa> claro, exactamente. Eh, hay, hay formas de, de actualizarlo el problema, ¿no? el problema es capaz de que la carcasa que tenés que es una portería bueno, es lo que es lo que Windows no lo que no, no, no gestiona no, no se a eso claro, claro vos eh, imagínate yo tengo un, un Windows 98 no y vos empiezo imagínate yo para instalar un Windows 98 tenía un, ¿entendés? Claro. qué tenía y de repente me empiezan las actualizaciones si no actualizas la computadora. la actualizaciones de Windows o de Microsoft, lo que te va a ayudar. Sí. Tiene mucha lógica. Lo que pasa que... era un poco la mano una cosa con la otra. De acuerdo, lo que pasa es que las máquinas quedan viejas para Windows, pero no quedan viejas para el usuario. Y eso es un tema también. Por ejemplo, volviendo al tema de Linux. Son más de 300 sistemas operativos Linux que... Están especializados en cosas. Por eso son son así. Mucha gente dice, ah, sí, pero Linux son como 400. Sí, bueno, pero es que tiene que ser así. Porque hay Linux hasta para meterle ¿Eh? adentro una licuadora. Entonces vos eh, decís, bueno, me quedó me corto el, el hardware. ¿no? Como como decís vos, Sergio, mirá, esta máquina tenía Windows XP y la tengo tirada hace 10 años. Bueno, te dale Linux y la volvés a usar, no hay problema, no pasa nada. No hay por qué seguir usando Windows XP o tirarla. Eh, el tema entonces, es ese también. Eh, entonces, vendría eh, a ser Linux como una alternativa más liviana y segura de, de, de, de, de, de vamos a decir, de reciclar capaz una, claro. un dispositivo que, que un Windows más pesado no le, no le abarca. Exacto. Tener diferentes tipos de Linux, Exacto. hay un para lo que lo quieras. Hay Linux que son más pesados, pero todo depende de la máquina que tengas, Siempre va a haber un Linux para esas necesidades o para no tener que tirar la máquina a la calle, o para poder donarla a una escuela o a donde sea, y darla en condiciones. No le, no, si vos se la das con Windows XP, no le va a servir, porque no se puede instalar nada ahí ya. El Mozilla te va a decir, no se puede instalar, porque la última versión que funcionaba era la 37, y la estamos por la 158, no se puede, eh, no sé, hay, claro, eh, hay un montón de programas que te van a decir, no se puede instalar eso en este sistema operativo, actualice, bueno, entonces antes de donarla o tirarla, eh, o, eh, antes de tirarla, quiero decir, Podés donarla instalándole un sistema operativo acorde y se la das a la gente. Que la gente lo que va a hacer es abrir el navegador y meterse en internet. No es tampoco uh -huh. mucha cosa, ¿no? Pero sí, quedan obsoletas para Windows y eso a Microsoft no, no, no le importa. No, no sé qué. Es una. es una, una, En realidad es una propaganda eh, que va en contra de los intereses de la empresa. Yo no, no entiendo cómo no pulen eso, pero siempre pasa lo mismo. A mí me preguntan mucho: Che, ¿Windows 11 está bueno? Sí, instalalo. Si te gusta Windows, dale. ¿Funciona mejor que Windows 10? No, porque ahí me funcionó mal, porque está lento, pero ¿cómo lo instalaste? Lo actualicé, pero por eso, no, no no actualice, formatea e instala de, limpio, de, de forma limpia, entonces ahí vas a ver que rinde bien. No, porque... si no tenés, tenés un montaje de, de, o sea, de información a reinformación, que eso son, son, son, eh, son megabytes, un exacto. No exacto montado uno al otro, borra lo de cero, eso. Porque ahí lo que, claro. que estás haciendo está, está sumando, está sumando de Windows y ya está Windows 11. Sí sí sí sí. Con los errores. Pero, además es lo que te consume de memoria no, rara, la claro. La claro. claro. Lamento pincharle el globo, muchacho. Pero quedan 5 minutos. Prometo que esta, Perdón, prometo que esta es la última, la última. Que creo que 45 minutos más nos va a dar. Dale dale dale. No la pelota Vamos arriba no, ¿Cortamos y abrimos con las últimas preguntas? Dale ¿Me río, ma? No, no, Sergio queriendo que le pase como en un banco, no, no yo voy hoy hablando de celulares y yo compartí un video que agarran a un muchacho que andaba robando celulares y lo agarran así y <risa> perdón a una mujer, ahí yo no puedo creer. Algo de eso vi, pero no, no entré al video. Ah, sí, un... ilegales ilegal, arrestes decir, arresto ilegal, pero ah, ilegal, si son unos manco barros, tenés que agarrar a los no, yo esto, eh, te los llevo. Y, y todavía comenta el hialito, todavía un cachetazo para que, no apre, para que aprendan los hialitos. No, sé. <risa> <risa> no, no. Y que si lo, después que no lo me va a decir que no te va a los unos cachetazos voy camino para que se acuerde. Vale, para que aprenda. Molesta, incomoda. Te estoy contando algo real. Sí, sí. No estoy haciendo circo. La verdad que está notable. Sí. Es algo distinto, pero que está buenísimo. Aunque usted no lo crea. Eh, yo la última pregunta que quiero hacerte, Hugo. Eh, es una pregunta. Es la misma pregunta, pero en, en, dos, en dos situaciones diferentes. Cuando. Por ejemplo, eh, estás buscando lo que sea en internet. Y resulta que lo encontrás en una, en una página, o lo que estás buscando supuestamente Lo encontrás en una página que vos desconocés totalmente si esa página es segura o no es segura ¿Hay alguna forma antes de entrar a la página, cosa de que no te descargue lo, todos los virus De saber si esa página es segura o te va a descargar virus o algo? Y la misma pregunta te la hago en Android cuando te bajás un APK O sea, antes de bajarte el APK ¿Hay alguna forma de saber si es seguro, si no es seguro? Sí, sí. Sí a las dos, por suerte. Viste, dimos tanto, tiramos tanto para abajo en algunos casos que ahora, ahora viene, la, la, la, para la despedida <ríe> viene las buenas, ¿no? La gente no sabía esto. Nosotros tampoco, pero importa. <ríe> Surprise. Ahí va, sorpresa. para Mirá, hay una cosa muy sencilla que se puede hacer, Maxi, que es fijarse en la la URL, es el sitio... Exacto, a donde está alojado el recurso que vos, al cual estás accediendo. Por ejemplo, si vos abrís el, un navegador web, ¿no? el de tu preferencia. Yo uso Fifo, por ejemplo, siempre digo Fifo por eso, pero puede ser Chrome, puede ser Safari, el que sea, no importa, Opera, el que sea. Vos abrís el navegador y arriba el navegador te dice http2.barra barra, www.no barra, sé qué, barra y todo un chorizo de información larguísimo. Si empieza por https, entonces la página es segura. Si empieza por HTTP, Ajá. mejor no hacer ningún tipo de transacción ahí. Solo, solo lectura. O sea, visito, veo información, consulto y me voy. Pero no iniciar sesión, ni nada por el estilo. El HTTPS es un... El HTTP es el lenguaje que hablan las páginas web en Internet, por decirlo de alguna manera. Y el HTTPS es ese mismo lenguaje, pero asegurado, encriptado. Encriptar quiere decir tomar un mensaje, cambiarle la forma antes que sea antes de que sea enviado, comunicarle el algoritmo, o sea, cómo funciona el algoritmo al otro ordenador, y que otro ordenador con esa llave lo abra, lo desencripte y te lo muestre otra vez. Entonces una palabra cortita, una frase, hola, ¿cómo estás? No viaja como hola, ¿cómo estás? En una, a, a, a, por dentro del mundo HTTPS. Por dentro del mundo HTTPS sí, viaja tal cual, la información la mandas, así viaja. Si vos mandas un texto, viaja el texto pelado, así como está. Ahora... Dentro del mundo HTTPS no, va encriptado todo eso, o sea que eso es una buena, una buena opción. Después están los anuncios en pantalla, que mejor no tocar nada, como, como hablábamos con Sergio hoy. Ahí seguimos la misma, Sergio. Pasaron años y años, pero seguimos la misma historia. No tocar nada en la página web, todas las ventanitas que se abren, no tocar nada, ni siquiera cerrar nada, nada, nada. Cuando dice clic aquí para cerrar, no, no, no, no. Vas al grano y cerrás después la, la pestaña del navegador y chau. Y en el tema de, de Android... Hay una. hay un. Eh, la, la, la, la, la cuestión pasa por instalar un antivirus en el teléfono, ¿no? Un antivirus prolijo. Un antivirus que esté bueno. Entonces vos lo haces analizar la APK como si fuera Windows, ¿no? Lo haces analizar el archivo antes de ejecutarlo. Y si el antivirus es un antivirus reconocido, un antivirus. Eh, de. de, de un agente que. Eh, hay, hay un montón de antivirus que están buenos, ¿no? pero. hoy volvemos a lo mismo. Tenés que ver que el rendimiento, una vez instalado el antivirus, que el rendimiento del teléfono o de la computadora no sea pésimo por culpa de ese antivirus. Si, si cumple con eso, y además es un antivirus respetable, está listo. No pasa nada con las APK, ni pasa nada con, con los programas que bajes de por ahí, ni con la información que metas en la página web. No sé si capaz que iba por ahí el tema o... Impecable. Bien bien, Maxi, bien, bien, bien, bien, bien. Yo tengo una que me quedó colgada de, de que me la hicieron en Facebook que te la voy a hacer según tu perspectiva, ¿verdad? Siempre según lo que opines tú, ¿no? Este Dice, para usted, ¿habrá una guerra tecnológica? Y si la hay, ¿cómo sería? O si ya está viendo. Sí, ya hay hace tiempo ya. Eh, yo me, me gusta explicarlo así. Antes, las armas... Eran las armas que todos conocemos, un rifle, un cañón, no sé, una bomba, una bomba atómica, lo que sea. Los soldados eran gente de las milicias o gente del pueblo que se alistaba para pelear contra un supuesto enemigo. ¿no? Hoy las armas son programas y máquinas, en vez de un tanque de guerra son computadoras, supercomputadoras, son computadoras como las que tenemos nosotros, nada más que tienen mucho mayor capacidad y, y, la, y, y, los, y la gente que va al frente en realidad no, no es gente, son programas en realidad. Eh, es, son programadores, eh, hackers que se pasaron a, a, al lado que no está bueno, eh, siguiendo intereses espurios, atrás del dinero. Hay diferentes tipos de hackers también, ¿no? Hay gente que, que, que ayuda a, a, a develar información fraudulenta de grandes empresas y advertirle a la gente de cosas que no tiene que hacer y demás el famoso hacker que ¿eh? por ejemplo es un grupo de hackers que se dedican a eso, a ventilar secretos de empresas que perjudican a la gente, pero después hay otro que calladito, es como el cerrajero ¿no? usted hace cerrajería, está buenísimo ese, ese rubro pero si te encontrás con un tipo que estudia para entrar a una casa bueno, ahí, ahí está el otro problema eh, entonces va por ahí el tema ya, ya se hace, ya se hace. Lo que se trata es: si, si vos tenés que combatir a un enemigo mucho más fuerte que vos en armamento real, lo que puedes hacer es tratar de hackearlo, tratar de, de entrar por sus redes y vulnerar seguridad. Puedes hacer, por ejemplo, hay diferentes tipos de ataques que se pueden hacer contra entidades eh, del tipo web, de, del tipo en línea. no Se puede atentar contra las comunicaciones de, de, de una nación se puede atentar contra páginas web determinadas, eh, se puede atentar contra las redes, eh, por ejemplo, contra Antel, es muy difícil, ¿no? que, que tenga éxito un ataque a Antel, pero se lo puede complicar, por ejemplo, vos, a ciertos sitios web que el Estado controla, no sé, el Banco Hipotecario Uruguay, no sé, el Ministerio de Salud Pública, o algo así, o a las páginas web de, de, de, de donde vos quieras, vos podés... Puedes dejarlas inutilizables por un rato largo esas páginas web. Por ejemplo, hay hackers que lo que hacen es infectar computadoras con programas determinados que lo que hacen es solicitar cosas de ciertas páginas web. Por ejemplo, hacen peticiones, solicitudes a, a, a una página web sola. Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de Wikipedia. ¿no? Wikipedia, pasa? a mí me viene ese ejemplo, pero no es el más... Imaginemos, imaginemos una página web que tiene calculado un tráfico de 300 personas por día. Como sobrado, ¿no? Como decir, mira, nos van a visitar 10 por día, pero tenemos hasta 300. Bueno, si vos infectás 600 máquinas con un virus que lo que hace es eh, acceder a esa página web para solicitar información o acceder para alguna cosa, las 600 máquinas a la vez durante 6 horas de corrida, esa página web no puede recuperarse hasta que vos dejes de atacarla. Lo que puede hacer es, lo que puede hacer la gente que está atrás de la página web es darla de baja, cambiarle la URL o el link, el enlace, en vez de ser www.elkiosquito.com, ahora es elkiosquito1.com, y ponerla de vuelta en línea. Pero cuando los hackers se dan cuenta, le dan a kiosquito1.com y así te tienen de hijo. Eso se puede hacer. Eso, eso eh, entre la guerra de Rusia y Ucrania, está sucediendo. Este... Esa es una de las maneras, ¿no? Y después encontrar vulnerabilidades, ¿no? Encontrar puntos, puertos abiertos en que no corresponden. Las computadoras tienen 65.536 puertos en la tarjeta de red. Cada puerto se utiliza para una cosa distinta. Y si vos mandás la información equivocada por un puerto que, que no es el que se espera, el, el ordenador tiene la capacidad de decir esto no y rechazarlo. Si vos encontrás puertos abiertos que son agujeros de seguridad por los cuales enviar información o pedir información, también puedes explotar todo eso. Hay herramientas para hacer eso. Hay herramientas que te dicen qué grado de vulnerabilidad tiene una máquina en una red. Y si vos accedes a esa máquina, terminás accediendo a toda la red. no este, O terminás accediendo a los permisos que tengas en la red. Entonces, se hace, sí. O sea, claro que se hace. Ya se hace hace muchos años. Ahora, ahora es Estado contra Estado. Antes eran particulares contra entidades. Ahora... Todos contra todo, en el mismo sí, sí, va a ser sí. todos contra todo y se van a dar todo. Sí, sí, tal cual, exacto. Pecable Sergio. ¿Sergio? Y no, mi pregunta está, la, eh, ya que no va a ser respondida, eh, tengo otra para hacer. <risa> <risa> yo dije, está, le corté el rostro no, sin no querer. Es no, está, eh, eh, pero hablamos. Después hablamos, Sergio. Hablamos privado. Claro, pero, pero bueno, está como la, que me, la única que me interesaba la el producto que Va a seguir con la mano callosa, Sergio. Entendiendo, ¿no? Como, como había citado recién Mel que las la, la batallas informáticas es algo real, ¿no? Y, o sea, se podría determinar que eh, nosotros eh, limitando cierto acceso, limitando, o sea, podemos decir que limitando el acceso o la información, puede, puede decir que estamos haciendo algo para evitar ser eh, víctimas de esa guerra informática. Mm. Se entiende el punto, digo, o sea, si hay guerra informática siempre hay víctimas, o sea, y si nosotros como, como individuos, que no tenemos nada que ver con, con esas cosas, para no ser afectados directamente, pues, ¿cómo se podría gestionar eso? Que las balas no nos lleguen esa, en esa guerra virtual. Está buenísimo lo que plantea Sergio, se puede, sí, también se puede. No todo es oscuro, no todo es, es lamentable, no todo está perdido. Se puede decir, claro. El tema es, lo que se puede hacer es lo mismo que uno hace para prevenirse de un robo. Eh, aumentar la protección eh, y, y hacer que disminuyan los intentos exitosos. ¿no? no sé si... Un ser humano no sé si puede evitar todos los casos. Que, que, que, que toda bala pase para otro lado pero sí puede reducir enormemente eh, las probabilidades de que eso pase y, y puede esconderse lo suficientemente bien como para que aún siendo detectado se piense, no es rentable este objetivo. Esto, habiendo 78.000 que son mucho más fáciles, dejá, este, este es que supo cómo esconderse, déjalo dejá, dejá porque no, no, no, no, no va a ser productivo perder tiempo y gastar recursos en él. ¿Cómo hacer? Bueno, es complejo, pero se puede hacer y está al alcance de nosotros. No es que sea algo tan complejo que no sea alcanzable. Mirá, eh, hay un proceso en informática que se llama de-bloating. Eh, el, el bloat es una mancha, es, un algo, es algo que no es querido en el mundo de la programación. El, el bloatware es, eh, son programas que solamente le sirven al fabricante, pero a vos no. Cuando vos comprás una máquina con Windows, por ejemplo, y, y, y la máquina es Samsung... Samsung le mete un montón de programas a Windows. Entonces te, te pone Samsung, no sé, experiencia de usuario, Samsung programa para mejorar no sé qué, Samsung programa para que la batería se optimice, Samsung para. Ta. Lo mismo hace Acer, lo mismo hace en Toshiba, lo mismo hacen todos, ¿no? El de bloating es un proceso que es justamente el contrario, es sacarle todo eso a la computadora, todo lo que no me sirve a mí como usuario, pero le sirve a la empresa X, ¿no? Entonces vos le sacás todo eso. Se llama de-bloating. Vos podés hacer de-bloating con el teléfono, podés hacer de-bloating con un sistema operativo, hasta Linux tiene bloatware, hay que, hay que reconocerlo eso también, ¿no? Tiene programas que no sirven para nada, y vos decís, pero... ¿Para qué me ponen esto acá? Viendo programas que son 10 veces mejores, que son los que se sabe que yo me voy a bajar apenas me instale esto. Apenas me instale Linux, voy a bajar el VLC, pero me dan uno que se llama Totem, que no sirve para nada. Apenas me instalo esto, me dan un programa de editar de imágenes, pero yo voy a querer GIMP, voy a querer sacar ese. Entonces, una de las, de la, de las cosas que hay que hacer es sacarle todo lo que no sirve. Con eso estás... Mm, reduciendo las posibilidades de que, de que a vos te espíen o que, o que te lleguen las balas, como hablábamos recién la otra es usar sistemas operativos que ya vengan acorazados ¿no? volvemos al tema del Linux, parece que estamos haciendo propaganda pero es, es la realidad, es por lo menos así como yo lo veo nadie, nadie nos paga por, por decir nada a nosotros ¿no? ni, ni, ni los canales, ni nada es un esfuerzo que hacemos a pulmón, todos nosotros este, la opinión que damos es la opinión que sentimos que es la real, ¿no? Eh, sí se puede, Sergio, se puede. Lo que pasa es que habría que explicarle a la gente qué hacer con su sistema operativo, cómo cambiar el sistema operativo, cómo robustecerlo, cómo trabajar sobre las conexiones que entran y salen de un ordenador, porque eso también, vos puedes tener el mejor sistema de seguridad, Sergio, pero si vos te vas a conectar a una red pública, como hablábamos hoy, eh, o, te, o yo qué sé, o te vas a conectar a redes inseguras, ahí también te pueden vulnerar. La cuestión sería ser siempre conscientes, ¿no? Tenemos navegadores especiales para no ser rastreados. Tor, por ejemplo, que es, es muy lento por su sistema de funcionamiento. Mozilla Firefox es una muy buena alternativa porque es de código abierto también. El código abierto es revisado por miles y miles y miles de personas antes de ser eh, entregado a la gente en forma de navegador empaquetadito para que vos lo instales, para que nosotros lo instalemos, quiero decir. Este, hay formas de hacerlo, sí pero habría que preparar una, una, no sé, una guía comprensible, que no sea como los términos y condiciones de esas aplicaciones, que, que son 114 páginas donde vos le das siguiente, siguiente, que sea una cosa entendible por la gente, preparar todos los recursos para que la gente los tenga a mano y se anime a hacer estas cosas. Tiene un costo eso, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, lo que hago con los teléfonos es, lo primero que hago cuando me compro un teléfono es, Instalar la tienda FDroid, que es una tienda, es una APK que se baja de una página web, como hablamos con Maxi hoy. Es una tienda alternativa a la Play Store y a la App Store de, de, de los iPhone, que tiene solamente herramientas de código abierto. Y cuando alguna herramienta, a la que está ahí adentro, potencialmente puede llegar a vulnerar algún derecho, te lo dice. ¡Cuidado! Esto es código abierto, pero tiene funciones que pueden llegar a espiarte o utiliza protocolos que no son libres, utiliza, invoca, a pro, la, la aplicación sí es, es fiable, pero invoca a herramientas no fiables para su funcionamiento. Entonces sí hay forma de hacerlo, pero hay que saber hacerlo. Eh, capaz que podríamos trabajar en eso un día, juntarnos de vuelta y ver cómo hacer con el teléfono, y otra vez cómo hacer con la computadora, si tenés Windows cómo hacer, o, y también en otro capítulo, capaz como cómo hacer para hacerte de Linux y qué, cuáles son las ventajas y qué es lo que te aporta. Aparte, digo, es importante, digo, parece algo que fue ayer, pero tipo, está avanzando todo esto, ¿no? Y, no, no y, y se va a necesitar tener esa conciencia si queremos tener sí. aplicaciones donde aplicaciones tanto en el teléfono o, o en el o programas en la computadora para ingresar al banco, para hacer transacciones, y eso estar conscientes de que o sea puede existir la posibilidad de, de, de sufrir directamente un robo, una estafa, lo que sea. Entonces, como ahora se está haciendo todo muy. muy, muy, muy internet, todo vía internet, ¿verdad? O sea.. De, ir al banco, si a veces tenés que comerte una cola de la gran 7, mejor tener la aplicación y la de tu casa, totalmente de comerte un, eh, al sol o al frío ahí, en la cola, Entonces, teniendo la aplicación es más rápido, ¿no? y que la necesidad te lleva a que el mundo vaya todo más rápido, y en esa rapidez como que nos podemos dormir pestaña un poquito y viene uno y te, te loquea, claro, exacto, claro. exacto, <risa> mele está tentada con, la, con las cosas que decía. Qué grande, <risa> qué gran, Totalmente. Es que está buenísimo no, el espacio no, que se generó. La verdad que hay que decirlo, estamos no, todos no, todo, todo recopados. Estoy, estoy, estoy tratando de hablar, viste, puede ser como de la mano. Entonces, uno viene hablando de manera correcta. Muy bien, muy bien. Muy bien. Pero, ni, pero ni hablando en serio, como uno lo toma en serio, entonces sé, se complica un poco. No. <risa> Hugo, yo espero que la haya pasado también como como lo pasamos nosotros. Notable, Max. excelente, notable. Excelente, excelente. Muchas gracias, sí, yo muchas gracias. Con Ex excelente ¿Sí? todo, todo la, Digo, toda esa información que, que, que está buenísima, ¿no? Y, y esto es un resumen muy chiquitito. La para muchísimo más, obviamente. Sí, sí. Pero esto es toda información que, que le puede servir a la gente. Y bueno, digo otra vez, que los que quieran profundizar en esos temas. Hugo este, tiene el canal de él, Entropía Binaria. Lo, lo buscan ahí en, en YouTube. Podemos dejar también acá la la descripción la abajo. En la descripción dejamos también. Sí. Este, es, además son videos cortitos. No, no son videos de dos horas ni nada. Son videos cortos que, que, que va subiendo él. Cada uno con una información distinta. Algunos sí. tienen varias partes para ir viendo. Así que bueno, el que quiera profundizar, ahí está, está toda la información. Este... ¿No sé si tenés redes sociales de Entropía Binaria? ¿No sé si qué? ¿Perdón? ¿Tenés redes sociales de Entropía sí, Binaria? Sí, sí, sí. Hay un, hay un Facebook y hay un LinkedIn de Entropía Binaria. Todos con el mismo nombre. Si se puede encontrar por LinkedIn como Entropía Binaria, con el mismo loguito de siempre, y por Facebook también. Y quería también aprovechar, Maxi, aparte para agradecerle a, lo, a los tres que son unos crack decir que también vamos a hacer promoción de, de tertulia ermitaña en el canal entropía porque eh, me parece que hay un montón de público que podemos llegar a compartir más allá de las temáticas que estemos tratando porque hay en los dos canales un interés social y un, y un mensaje a nivel social muy importante y me parece que los públicos son complementarios entonces también vamos a vamos a publicarlo ahí todos todo este, estos vídeos en, en el canal entropía con el enlace al canal de tertulia eh, y a, también por, por el sí, agradecimiento bien. y por... Sí, sí, eh, lo, vamos a publicar también en las redes estos videos. Eh, yo la verdad que estoy agradecido de, de, de, de todo este espacio, cómo se generó, de manera genuina además. Que no es que como nos conocíamos con Maxi, entonces vamos a juntarnos porque tenemos canales de YouTube, vamos arriba, no, claro. no, no, no, no. Nada que ver porque todo empezó por mail, aparte. Eh, después empezamos a hablar con Sergio también. O sea, se fue dando todo esto de una manera... Que pocas veces sea. Así que termino agradecido, realmente de corazón. Muchas gracias por este espacio. Este, y lo mismo, vamos a remar la, los dos canales, porque hay cosas interesantes que, que. Tenemos mensajes interesantes para decir, me parece. Totalmente. Totalmente. Yo le, le doy las gracias, te doy las gracias primero a ti, Hugo, por prenderte en esto, que está buenísimo. Un placer. Y bueno, y a Sergio y a Maxi por dejarme meterme un poquito en el canal de ellos que la verdad que está, está muy bueno, que me dan la libertad de, de hablar de cualquier tema y la verdad que eso no se ve eh, en mucho en, en mucha gente o muchos canales, así que nada extiendo las, lo, el agradecimiento muchas gracias voy <risa> <risa> hasta que nos empiecen a apagar algún partido político, ahí capaz que empezamos a hablar y empezamos a, a callar la boca, ahí, ahí empezamos a vulnerar nuestro <risa> nueva palabra, ¿no? <risa> Claro, seguro. El es que lo no, no, no, no, no no tiene que pagar, es que pagar el Linux de tantas veces que no lo le vamos a aplicar la misma lógica, ¿viste? Como aplica, no, nos equivocamos, fue sin querer. Nos, sí, de, sí. Claro, en cuanto decimos todo lo que dijimos antes, fue sin querer, estamos perdidos. Estamos. Ahora, este es el mensaje claro. real. <risa> claro. Este es el mensaje no, bueno, Llame ya. es un chiste. No, obvio, no, no nosotros no política, estamos para eso. Política, nosotros, además, además este, para el que no nos conozca, este, en nuestras ideas somos somos bastante radicales porque yo creo que cuando algo está bien, o sea, tener que ir a fondo con eso. Nosotros no promovemos la violencia, no promovemos nada nada inmoral ni nada. Este, creemos en lo que creemos y en eso vamos a fondo. Pero Yo lo también. más importante que dan libertad es de expresarse y, y también de, de discutir ciertos puntos. Lo he hecho con ustedes, que le he preguntado hasta el cansancio cosas, digo, te das te dan el lugar y la libertad y está bueno. La libertad y de expresar, que es lo que siempre. Vamos, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir en esto. Claro, recién, esto recién empieza para todos nosotros. Recién empieza, exactamente. Bueno, eh, bueno. mil gracias, Hugo, ¿eh? mil gracias por todo y vamos, vamos cerrando por acá. Así que muchas gracias también a los, a los que nos están bien. Igualmente, vamos a arriba. Gente. Saluda a las dos comunidades, la de Tertulia y la de Entropía. Vamos arriba. Vamos arriba. Chao, chao. Chao.